La huesuda los llamaba a las vías del tren. A diario miles de personas alrededor del mundo utilizan el transporte colectivo ferroviario, como lo pueden ser el tranvía, el tren ligero o el metro. Este sistema de transporte es rápido para los miles de usuarios que lo utilizan, ya que pueden llegar en menos tiempo a su destino. Debido a los cientos de usuarios de dicho transporte, han sucedido casos en los cuales personas caen a las vías del tren ya sea por querer atentar contra su propia vida o por algún descuido. Es por eso que hoy te traigo un top sobre caídas en las vías del tren. Desmayo En reiteradas ocasiones se habla de gente que cae a las vías del tren en distintas partes del mundo, pero son contadas las ocasiones en que los protagonistas sobreviven. Este es el caso de una joven de 24 años que se desmayó y cayó a las vías del tren cuando éste se encontraba en pleno movimiento. Para sorpresa de todos, la usuaria del transporte sobrevivió al ser rescatada por los presentes y personal de la estación. Comando trenes tapiales llama. Active por favor, por cámara tenemos una femenina que cayó en zona de vías. Copiado, nos dirigimos. Ya fue solicitada la ambulancia del KT911. Señor, llegó la ambulancia traslada la femenina. En el video se aprecia el momento exacto en el que la joven llamada Candela se tambalea para después caer desmayada sobre las vías. Candela fue trasladada al hospital Alberto Balestrini, ubicado en la ciudad de Vita, donde especialistas confirmaron que presentaba politraumatismos varios y pérdida de conocimiento. Los hechos ocurrieron en la estación Independencia, en la localidad de González Catán, en Argentina. Descuido. Un niño de 6 años caminaba junto a su madre de baja visión en la estación ferroviaria de Bangani, Cuando de pronto, el infante cae a las vías. Alertado por los gritos de la mujer, un trabajador comenzó a correr a toda velocidad por más de 30 metros. El resultado fue el siguiente. Tras el tren se acercaba peligrosamente, el trabajador no dudó en correr hacia el infante con una velocidad asombrosa. El hombre pudo arrojar al niño de regreso a la plataforma para después trepar él mismo, evitando por apenas escasos segundos un desenlace trágico. Milagro Una bebé que cayó a las vías del tren en una estación india, se salvó al quedar atrapada en el espacio entre el riel y el muro del andén. Un incidente difundido ampliamente en redes sociales. El incidente filmado por un teléfono celular en Mathura, en el estado de Uttar Pradesh, muestra cómo el tren pasa por encima de la niña de un año ante la desesperación de los viajeros. según los medios de comunicación de la India, se cayó cuando los padres bajaban del tren entre los empujones de la multitud. La bebé quedó en el suelo de espaldas en un espacio justo entre las vías y el muro del andén. Antes de que sus padres pudieran rescatarla, el tren volvió a arrancar. La niña no se movió y una vez el tren abandonó la estación, un hombre pudo rescatarla. Las autoridades recordaron la importancia de la seguridad en un país en el que los medios de transporte en común acostumbran a estar abarrotados. La Bestia Un crudo video se dio a conocer en donde queda plasmado la difícil situación que tienen los migrantes en su intento de llegar a los Estados Unidos, aunque esto implica arriesgar sus vidas. En el siguiente metraje se puede ver a un migrante tratando de subir al temido tren apodado La Bestia, llamado así por su impecable velocidad y gran tamaño, y porque el trayecto ha logrado cobrarse vidas y malas experiencias. Veamos el video. En un momento del video el hombre trata de montarse en un vagón de la bestia y este dando su mejor intento para acoplarse al paso del tren trastabillea por la velocidad a la que iba quedando a merced de las gruesas ruedas del tren. El hombre cae y todo el peso del transbordador termina aplastando una de las piernas del hombre cercenándola por la mitad en una cruda escena. Padre e hija milagro en el metro de nueva york su padre se tiró a las vías con su hija de 5 años en brazos cuando venía un tren en presunto intento de desvivimiento y la pequeña sobrevivió contra todo su pronóstico en un video compartido en redes sociales por usuarios del metro presentes en el suceso se puede observar cómo varios pasajeros socorren a la niña ubicado bajo el primer vagón su padre de 45 años falleció en el acto pero ella salió con vida y con solo lesiones leves. En las imágenes se puede observar el dramático momento en el que la niña fue rescatada por dos samaritanos. Ella llevaba una mochila en su espalda, pues al parecer se dirigía al colegio. Personal del Departamento de Policía de Nueva York, así como de bomberos, trabajaron en las labores de auxilio y rescate. Mujer en problemas Un video de una agresión ha causado polémica en Dublín, Irlanda, donde se ve a un grupo de chicos agredir a varias mujeres jóvenes cuando se disponen a subir al tren en una estación. Una de ellas cae a las vías del tren provocando un momento de pánico ante la posibilidad de ser arrollada. Los hechos se desarrollan tras la llegada del tren a la estación. Las imágenes muestran a una joven en una bicicleta que mueve su rueda hacia una chica. Cuando pasa a su lado, a consecuencia de la agresión, la joven cae debajo del tren desde el andén. La escena transmite una gran tensión ante la posibilidad de que el vagón se ponga en marcha. Una vez que la chica cae debajo del tren, los espectadores horrorizados se apresuran a ayudar antes de que un trabajador ferroviario finalmente levante a la chica y la vuelva a subir al andén